No puedes escapar de este mundo. Pero puedes intentarlo. Para ello, pedimos a los mejores mecánicos que creasen una moto a prueba de apocalipsis. Para escapar de las hordas furiosas necesitaba un motor ágil y una estructura reforzada. Pero también bolsas muy amplias para todas las municiones que necesita un cazador de recompensas. Finalmente se hizo extremadamente silenciosa para no caer en las emboscadas tendidas por las bandas. Y aquí está. Una auténtica motocicleta perdida. Tiene un solo defecto. Solo puede ser de dos personas. De Deacon y tuya. Ducati Kremler Days Edition. Prueba a vencerla. Yeah, let me talk for a minute We the only ones through the fire, now we living I know we hate to burn bridges But maybe they should've never been made in the beginning I'm just saying, everybody trying to tell me I should give it They already count me out, but no I'm still in